Hola, soy Javi Longa y hoy quiero hablaros de un tema realmente importante para mí. Este tipo de vídeos he querido hacerlos desde que tengo el canal, por fin me he animado y espero um, que lo acojáis <ríe> muy bien. Y como veis en el título es un vive y deja vivir. Hay muchísimas personas tóxicas a nuestro alrededor de las cuales algunas se ven a la legua y algunas no te das cuenta hasta que realmente estás en un punto... Eh de tu vida ¿vale? a finales de 2017 conseguí quitar a todas esas personas que me hacían mal personas muy negativas personas muy acaparadoras personas muy mm, envidiosas entonces ahora que me siento libre y que realmente me da igual de quién se sienta aludido porque esto al fin y al cabo son muchas personas o sea no es centrado en cuatro ni tres ni dos ni uno es un conjunto de personas Pepito Grillo se da por aludido cuando a lo mejor no va ni por esa persona. Ha llegado un punto en mi vida que me da realmente igual, que quien se sienta aludido es porque cree que lo está haciendo mal conmigo, así que es un vídeo para liberarme y... y necesario. Hay personas que se creen con el derecho de que tú tengas que contarles absolutamente todo de tu vida. Vamos a ver, ni eres mi diario andante... Y yo te tengo que contar mis cosas. Yo cuento las cosas cuando me siento preparada o si me siento a gusto contigo. Si no es ni una ni otra, pues algo estarás haciendo mal. Digo yo. Entonces, esos esas angustias, esos, esos dramas de ¡Ah! es que ya no me cuentas sus cosas. Vamos a ver. Forja una relación conmigo y entonces te contaré mis cosas. Mientras tanto, no. Y aunque tengamos esa relación forjada cada uno tiene su momento de contar sus cosas. Yo, por ejemplo, le cuento mis cosas pues a, mi, a mis amigas más cercanas, en las que realmente confío, me siento cómoda y si tengo pareja, a mi pareja. Pero no se lo voy contando ni a todas mis amigas ni nada porque o la ocasión no es el momento o me da la gana. Creo que hay que dejar espacio que cada uno sea libre de contarte las cosas y cuando de verdad lo necesite, no porque tenga que contarlo. Si a mí eso me hace bien, ¿Por qué no lo respetas? ¿Por qué no me preguntas si no lo sabes? No me dices, oye, mmm, no lo sé, en plan, te veo mal, ¿qué te pasa? Algo súper normal, ¿no? No sé, no esperar ahí, en un momento clave y soltar la bomba. Oye, es que tú no sé qué, oye, es que tú no sé cuánto, pero cuéntamelo, cuéntamelo. porque te interese no por cotillear ni por juzgar mis decisiones o sea quieres que te cuente algo para juzgarlo pues no lo hago y me quedo más a gusto con mucho no significa que una persona esté escondiendo algo sino que no está preparada para contarlo está haciendo las cosas diferente a ti no es que tiene que ser malo sino es diferente o sea hay que ver la diferencia entre hacer algo mal y hacerlas diferente a ti con el tiempo vamos evolucionando, vamos mejorando, creciendo, madurando. Y aprendemos de los errores y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Porque no vamos a ser siempre la misma persona que conociste. ¿Cómo pretendes que una persona sea lineal? No vas a ser ni la persona tímida que eras, ni la persona introvertida, eh, callada... Yo que sé, nerviosa, vas cambiando, vas evolucionando, te vas encontrando con personas que te van forjando, que te van ahí puliendo, tanto para bien o para mal, pero vas creciendo. Y tus gustos para nada son iguales a los de antes. Si antes te gustaba más el chocolate blanco, ahora te puede gustar, por ejemplo, más el chocolate puro. Entonces, esa gente que está ahí va viendo tu evolución. Igual que cambian tus inquietudes, objetivos y metas, el mundo va cambiando. Entonces, si las personas no están ahí para ver tu cambio... ¿Qué narices te van a ti a pedir explicaciones de... Si tú quieres saber de esa persona, estate ahí. Si no, no te estés. Y no pretendas que esa persona esté ahí cuando tú no estás. Conclusión. Si de verdad esa persona te interesa, te importa y le quieres, estás. Si no, no. Medias tintas como que no. No puedes tener una amiga para cuando a ti te pase X cuando dejes de poner de prioridad a tu novio o tu novia, lo que sea, eh, eh, no. amistades para cotillear, para saber de ti, o sea, no. El mayor consejo que voy a poder daros en este vídeo es a esas personas tan tóxicas, siempre mentirles, siempre decirles que estáis bien, estáis aprobando, que seguís en el trabajo, que seguís con esa pareja, porque a esa mínima persona, no es que tú te lo creas y te hagas te, te montes tú aquí tu mundo paralelo, no. Sino a esas personas. Porque esas personas que solo buscan tu mal, sacar de donde tú has dicho, digo, digo, Diego, eh, a esas personas mejor, mmm, si no las puedes quitar de tu vida, mejor aislarlas. Creo que el mentir es una mierda, que no hay que hacerlo, pero cuando de verdad no hay más opción, que es o tu salud mental o no mentir, creo que lo mejor es tu salud mental. Simplemente esa persona le está diciendo que estás bien, no creo que le hagas ningún daño a nadie. No creo que mmm, le estés ahí ocultando que te estás muriendo. No, simplemente no le importa tu vida, no la o sea, tienes por qué contar y le vas a decir cualquier milonga. O si es el hecho de que es al revés, estás conociendo a alguien, no estás preparada, aunque lleves X años, no estás preparada, no lo tienes por qué contar si tú no sientes que lo tienes que contar se lo cuentas a quien quieres a quien se ha ganado esa confianza es que es tan sencillo como eso tú le cuentas tu, ver, tu, tu historia a quien tú quieres a quien no milongas porque luego la gente se mete en todo en toda tu vida si es en los estudios, meten en todo si es en tema de la pareja se meten en todo pero por Dios, qué qué agobio. Si alguna vez tengo un novio, lo voy a contar cuando yo me vaya a casar con él como si lo cuento en, en cuando me muera. O sea, es una decisión que es mía, que nadie se tiene que meter y que es. y que estáis agobiando a otra persona. O sea, <risa> por algo que ni te va ni te viene. ¿Qué más te da si yo me voy a teñir de rubia? Si yo ahora. Mmm tengo sentimientos por una chica, o si lo o si, o si lo que sea, o sea, entiendo que a lo mejor alguien se meta en tu vida si estás mmm, drogándote, yo que sé, si estás mal, pero en cosas así tan estúpidas que no te involucran en nada, que no te hacen daño a ti, no entiendo por qué una persona tiene que contar sus cosas, o sea, ¿por qué coño te tengo que contar si yo me he mudado y no te estoy viendo? ¿Qué más te da a ti? ¿Qué, qué tiene? ¿Por qué? Por saber el que... ¿Qué más te da a ti si a mí me gustan las chicas? ¿Por qué tú tienes que ir contando que a mí me gustan las chicas? ¿Por qué tienes que ir contando si por cada amigo que me ves son todos mis novios? ¿Por qué alguno de ellos algún día lo será o oh no, pero tú no tienes por qué ir contando mis cosas? O ya lo es y no tienes por qué decir nada. O sea, ¿por qué te estás metiendo en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen esas cosas? Realmente no lo entiendo. ¿De verdad quieres saber de mi vida? Está, si pues es una persona que estuvieras ahí de verdad, tanto lo bueno como lo malo, lo sabrías entonces, estas personas creo que deberían de aplicarse bastante el cuento y, <ríe> y quitarse pajarillos de la cabeza y buscarse objetivos, metas y centrarse en su vida más que en la vida de los demás, está haciendo esa persona más que tú, vivir eso es lo que está haciendo la otra persona y tienes que ir con el cuento, o sea penoso pero súper penosísimo <ríe> es como, eh, o la hipocresía adiós la verdad es que me estoy sintiendo muy a gustito de verdad vive y deja vivir entiendo el cotilleo de, ostras esta chica viste súper bien, ostras esta chica no me gusta como viste, ostras me gusta su cambio de look, no me gusta el cambio de look, pero de ahí a es que esta ya no está estudiando esto entonces tú tienes que saber que esta persona no está haciendo esto porque en realidad está estudiando otra cosa Vamos a ver, si esa persona no está estudiando de verdad, pues bueno, pues entiendo que a lo mejor te moleste. Pero a ti qué más te da igualmente que te moleste. Es que si esa persona en vez de estudiar estuviera drogándose, pues entiendo que te quieras involucrar. Pero si esa persona está estudiando otra cosa o ahora mismo se lo ha dejado, ¿a ti qué mierda te importa? Incluso si deja un novio qué más te da a ti o yo qué sé, eh, no me viene más de ejemplo ahora mismo, pero porque lo veo todo tan, lo veo tan ilógico que, <ríe> que me quedo alucinada. <ríe> Que cada persona deja las cosas por un motivo. O si sea, es por tocarte el ombligo, pues todavía dice, hija, mm, o oh, hijo, madre mía. Pero ya está, ¿qué más te vas a meter? Se me su madre. No tú, que no tienes nada hay que ver. <risas> si lo dejas por tu salud mental, es como... Hola. Es un grito de socorro. Necesito más tu ayuda que, que tu mierda de pensamientos negativos Bueno, mira, que si estoy viendo que el vídeo se está haciendo súper largo. Este es un tema que... Obviamente me jode un montón, por eso me pongo así Sé que siento que tengo que hablar más de estos temas Con lo cual habrá más vídeos Así que espero que os gusten estos vídeos Porque se avecinan bastantes <ríe> Me siento muy bien <ríe> Me siento como así <ríe> Habrá muchos más Porque hay temas que quiero tocar que no he podido tocar Porque no se haga largo, vaya Espero que la bienvenida a este tipo de vídeos lo acogáis con muchas ganas que al fin y al cabo es una forma de conocerme un poquito más en mis buenos y no tan buenos y nada, que os mando muchísimos besos nos vemos el próximo día, así que mientras tanto y hasta entonces, lo más más más más más más más importante de todo Happy Longuízate. Mm.